Hola, he estado mirando la documentación oficial de Timeline JS y viene un capítulo dedicado a cómo crear una línea de tiempo a partir de, de una hoja de cálculo de Google. Esta documentación está en inglés, pero está muy detallada, os la pasaré por si alguno quiere echarle un vistazo y paso a explicarlo, a explicarlo en un, en un vídeo. La hoja de cálculo es esto que tenéis aquí, es la misma plantilla de, de ejemplo que tenéis todos y... Una hoja de cálculo no es más que una tabla con filas y columnas. Las filas corresponden a cada uno de los eventos que va a haber en nuestra línea de tiempo y las columnas vamos a pasar a verlas ahora a continuación. Desde las columnas A, a la de, bueno, de la A a la H, tienen que ver con la, con la fecha del evento. Estas cuatro de aquí se refieren a la fecha de inicio y estas otras a la fecha de final, con formato de año, mes, día incluso a la hora. Lo único que es obligatorio es el año de comienzo, los demás son opcionales. Esto creo que más o menos lo tenéis entendido y bajo control, así que pasamos a la siguiente columna, que es la I. Es una columna también opcional y por lo general va a ir en blanco. Mirad, cada uno de los eventos de la línea, las fechas aparecen con un, un formato por defecto aquí, justo arriba del, arriba del título. Si por alguna razón nos interesará cambiar este formato por defecto, por ejemplo, entre el 4 de marzo y el 4 de abril de 2011, y quisiéramos poner pues, que eso sucedió, pues cambiamos y en vez de poner las fechas, decimos primavera de 2011, ¿vale? por poner un ejemplo. Si yo ahora refresco esta web... veréis que me lo ha cambiado y ahora pone Primavera de 2011. Bien, seguimos avanzando, las columnas J y K se refieren al, al título de la diapositiva y al texto que viene asociado, es decir, esto de aquí sería el título y esto de aquí abajo sería el texto asociado. Cada uno de, los, de las diapositivas tiene su, su título y su texto. Lo único que quiero comentaros aquí es que si tenéis conocimientos de HTML, que por cierto iremos viendo a lo largo del curso, luego no os preocupéis si no sabéis HTML, es que me permite incluirlo aquí en el propio, en la descripción del texto, incluir etiquetas HTML. Si por ejemplo yo quiero resaltar la palabra Google en esta frase de aquí, le añadiría unas etiquetas en HTML, Y ahora veréis que efectivamente pues Google aparece aquí en negrita destacado. Bien, la siguiente columna, la L, eh, hace referencia, es el enlace del recurso que tiene asociado esa diapositiva, la imagen, el vídeo o lo que sea. Eh, a, a, acepta una gran cantidad de, de recursos gráficos y multimedia. Si tuvierais problema con alguno me lo decís e intentamos solucionarlo. En las dos siguientes columnas, la M y la N, son importantes cuando vamos a hablar de la, de la licencia. Eh, le dedicaré un capítulo aparte en otro vídeo, pero bueno, que sepáis que eh, son estas, se corresponden con este texto de aquí y este otro. Y simplemente lo que podríamos utilizarlo sería para dar crédito al, o reconocimiento al autor de la fotografía o la fuente de la que lo hemos sacado... Y poner, si queremos, un título a la fotografía en la que además podemos insertar un enlace. Como os digo, ya, ya lo veremos con más detalle. La siguiente columna es una curiosidad. La O normalmente va, la columna O, en, en blanco, como veis aquí. Pero consiste en lo siguiente. Cada vez que ponemos un evento en la línea de tiempo, si yo, por ejemplo, lo saco de Google Maps, me pone aquí un icono como el marcador de Google Maps. El otro evento, si es un tweet, pues me pone el icono de Twitter. Si yo por alguna razón quisiera cambiar este icono por defecto, y vamos a hacer, vamos a poner por ejemplo la, el logo del, de nuestro instituto, le diría aquí, le pasaría aquí el enlace a, a esa imagen. Y vamos a ver cómo, si yo ahora refresco de nuevo la web, Bien, veis aquí que nos ha cambiado, ha quitado el marcador de Google y ha puesto el logotipo del, del instituto. Eh, la columna P, Type, puede ser interesante. Fijaos que también normalmente va en blanco, pero tiene aquí un pequeño desplegable que nos permite elegir entre dos valores, título y era, era como una época, ¿vale? cuando se refiere a una época de tiempo. Una de las diapositivas puede llevar el valor título y lo que ocurre es que entonces esa diapositiva, la que está marcada con el título, va a ser por defecto la de inicio y además no va a tener ninguna fecha aquí arriba. Sería esta de aquí, este evento de aquí. ¿Vale? ¿Cómo podemos utilizar la otra opción, la de era? Bueno, uno lo que yo creo que puede ser interesante es lo siguiente. Voy a ponerme aquí al final del, de la hoja de cálculo y a añadir una nueva fila. Y voy a decir que, por ejemplo, entre el año... O el, vamos a ver, entre enero del 2011. Es, es un ejemplo, ya os digo que depende de las biografías o, las, o los eventos que queramos, las épocas que queramos resaltar. Y entre, por ejemplo, eh, junio del 2011 es decir, sería una época de unos de seis meses. Le voy a decir que en ese tiempo se convierta en una era, ¿de acuerdo? Y además, pues le voy a dar a esa era o a esa época, le voy a poner aquí en la columna J un, un nombre. No sé, imaginad, no se me ocurre nada, que es el... Queremos indicar que es el año Levaniego o que fue año lebaníago en el 2011, por ejemplo. Vale. Una vez que he grabado yo esa, esa información en la hoja de cálculo, si yo ahora aquí lo refresco de nuevo, vale. veis que me aparece ahora marcado aquí en azul, voy a hacer el zoom un poco más pequeño, entre enero y junio me parecen azul y aquí no sé si lo veis pero aparecen eh, año levaniego lo cual indica que esta es una época y estos dos eventos por ejemplo quedarían encuadrados dentro de lo que es el año levaniego si vuelvo a crear otra fila más insertar una fila debajo y ahora le digo por ejemplo entre agosto del 2011 voy a poner entre agosto del 2011 y el voy al año 2012 le digo, pues, no sé, fue por ejemplo una época de gran sequía gran sequía pongo ahí gran sequía como título y le digo que es también una era si vuelvo aquí me tendría que marcar esa otra era en otro color le damos de nuevo, hacemos el zoom más pequeño y aquí lo veis, que entre agosto y el 2012, pues todos estos eventos caerían dentro de una época de gran sequía. ¿Vale? Supongo que podéis aprovechar esta, esta propiedad para vuestra línea de tiempo. El siguiente, el grupo. Vale. Esto es también si yo quiero relacionar varios eventos juntos. Acá hablábamos de que hay varios acontecimientos que igual se relacionan a través de Apple, de la empresa Apple, pues yo podría marcarlo de la siguiente forma. Creo un grupo y veréis, por ejemplo, tengo aquí este vídeo de Vimeo y un vídeo de YouTube. Y quiero decir que estos dos estas dos marcas aquí pertenecen al mismo grupo que está relacionado, por ejemplo, voy a crear un grupo que se llame eh, Vídeos o Vídeo. Y pongo este evento de YouTube y este otro que tiene el vídeo de Vimeo, lo marco como vídeo también. Tiene que tener exactamente el mismo nombre. ¿Qué ocurre? Si yo ahora de nuevo refresco aquí la web, veis que se ha creado aquí una línea que pone, que pone vídeo y además... Tanto el evento, vamos a ver, el evento de Vimeo como el de, el de Google tendrían que estar relacionados a través de esta, de, de esta franja que se llama vídeo. Bueno, no lo tengo muy claro, pero es cosa de experimentar. ¿vale? Con lo cual habríamos agrupado dos, dos posiciones de la lista a través de un, de un mismo concepto. Y por último, la última columna, la R, que es el fondo, podéis ver aquí que por defecto tienen un fondo de color blanco, esto podemos cambiarlo. Podríamos ponerle un código de colores, pero también tenemos la opción de utilizar nombres de colores, por ejemplo, si queremos poner amarillo para la diapositiva de, de inicio, le damos otra vez F5 para refrescar, y veis que la diapositiva de inicio ahora tendría... Eso es, tiene el fondo amarillo. Si en lugar de colores quiero jugar, también me permite la opción de ponerle un enlace a una fotografía, por ejemplo. Voy a poner aquí la foto de nuestro instituto de fondo. Vale, y ahora otra vez le doy a F5, le doy aquí al botón de refresco. Veis que me pone esa foto de fondo. Bueno, estos han sido simplemente unos ejemplos para que os hagáis una idea de cómo podéis utilizarlo. Espero que os haya servido de ayuda.